Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a esta información aquí en Noticias de Última Hora con la salvedad de que hoy, in hoy inicia el Mundial de Qatar 2022. Nos vamos con las informaciones aquí en este nuevo video informativo. Atención a los siguientes titulares. Confirmado por el mismo Ministerio de Defensa del Norte, conflicto entre Rusia y Ucrania define el sistema de seguridad mundial. Fueron las palabras que ha expresado el director del Pentágono, Lud Austin. Rusia mueve superarmas como mensaje claro a Occidente y Daily Mail denuncia movimientos de misiles de largo alcance de la Federación en territorio ruso. Atacada en las últimas horas la central de Zaporilla desde el Kremlin acusan a las fuerzas ucranianas de haberlo perpetrado. Revés para Ucrania fue destruido un depósito de sistemas de misiles HIMARS por artillería rusa, pero fue atacada a base aérea rusa en Rostov. Les tengo detalles al respecto. Video publicado por Kiev volvió a causar enojo en el norte, según había punto Pro Les tengo detalles el por qué de la molestia de Occidente y cuál fue la embarrada. Y Elon Musk envía guiños a Donald restableciendo su cuenta en la red social del pajarito. Y la respuesta de Trump fue inesperada. Hubo encuestas. En Twitter para ver cuál era la respuesta por parte de los usuarios, si restablecían o no la cuenta y el pueblo habló, fue lo que dijo Elon Musk. Ya les traigo todos los detalles en instantes aquí en Noticias de Última Hora. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias para hoy. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Hola, saludo especial para todos en este nuevo video informativo para hoy. En algunos vídeos anteriores, nos habíamos asegurado de comentarles a todos ustedes que lo que estaba pasando pasando en Ucrania era parte de toda la estrategia de Occidente para derrotar a Rusia económicamente y militarmente para evitar que se pusiera en peligro la hegemonía del país del norte a nivel mundial y el trampolín efectivamente pues Kiev no nos equivocamos el conflicto de Rusia con Ucrania apoyado por Occidente tiene un trasfondo mucho más allá del Donbass pero sobre todo aquí marca un antes y un después del orden mundial así de sencillo esta información es reciente la ha dado a conocer el mismo director del Pentágono Lyud Austin y la está reseñando medios eslavos como RT. Y esto fue lo que dijo y concuerda mucho con lo que habíamos hablado en videos anteriores. Saquen sus propias conclusiones de estas declaraciones que está entregando el Departamento de la Defensa del Norte señalando, entre otras, acusando al Kremlin de socavar las reglas del orden internacional. Señaló Lyud Austin que el sistema de seguridad internacional estará determinado por el desenlace del actual conflicto en Ucrania. Cito las palabras que ha expresado el funcionario en las últimas horas, amigo de nuestro canal y a todos los que nos siguen en Noticias Internacionales Mundo, oído, dice Austin que el resultado de la guerra en Ucrania ayudará a determinar el rumbo de la seguridad global en este siglo joven y aquellos, nosotros en América del Norte, no tenemos la opción de quedarnos fuera de esto, dice Liud Austin. Destacó la estabilidad y la prosperidad a ambos lados del Atlántico está en peligro, añadiendo y calificando la operación militar de Rusia en Ucrania de un desafío histórico para nuestros aliados de la OTAN. Austin dijo asimismo sí que desde febrero aumentaron en tropas en Europa a un número de 80.000 a 100.000. No obstante, subraya que la OTAN es una alianza defensiva y que no busca confrontación con Rusia y no representa una amenaza para Rusia. La semana pasada, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania para satisfacer las necesidades críticas de seguridad para la defensa de Kiev. Este lunes, el Pentágono declaró que Estados Unidos va a suministrar ayuda militar a los ucranianos tanto tiempo que sea necesario, dijo a los medios de comunicación ucranianos. Este lunes el pentágono declaró que Estados Unidos va a suministrar ayuda militar a los militares ucranianos tanto el tiempo en que sea necesario. Fueron las declaraciones que afirman que efectivamente detrás de todo esto, lo que está sucediendo en el conflicto Rusia-Ucrania están forzando el cambio en el nuevo orden mundial, del cual hay dos bloques, el unipolar comandado por Estados Unidos y el multipolar liderado por Rusia y China. Les lanzo una pregunta para ustedes amigos del canal. Según muchos expertos analistas internacionales es difícil poder ver una victoria ucraniana sobre Rusia incluso no lo decimos nosotros le dimos despliegue en un video anterior El mismo jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos dijo hace poco Mark Milley que era improbable que el ejército ucraniano viera una posible victoria en el corto plazo contra Rusia y aten cabos aten cadenas Se viene presionando fuerte al actor presidente para que se sienta a negociar ¿Por qué? ¿Qué está pasando tras bambalinas? ¿Rusia y el norte ya están preparando el terreno para negociar la paz? ¿O Rusia está dispuesta a capitular? Cosa que no creemos. ¿Están dispuestos los países europeos a seguir inyectando presupuestos de ayuda militar a Kiev sin poner la mirada fija en los problemas que están causando los daños en las economías por las sanciones antirrusas? Y créanme que son bastantes preguntas que hemos encontrado de nuestros seguidores e internautas que son para echarle mente y analizar será estados unidos quien lo lidere será china rusia quienes tomen el mando del nuevo orden habrá dos bloques económicos en el mundo ¿Qué tan perjudicial es el mundo en que nos enfrentamos a un sistema de orden bipolar por decirlo así por un lado el unipolarismo y por otro lado el multipolarismo lo cierto es que mientras se aclara todo este panorama y se evita que el conflicto siga alargándose los verdaderos afectados desafortunadamente son los civiles y los militares que están cayendo en esta guerra que persigue proteger intereses primero occidentales causar los daños más profundos a la economía de rusia desgastar militarmente a la federación y apartar a las empresas gigantes rusas de la exportación del gas al continente europeo y de paso puede dañar las economías del bloque por medio de la inflación y por demás decirlo tratar de influir en el tema político en el país ruso para una inminente resquebrajamiento político al oso del Kremlin para sacarlo del poder cosa que va a ser bastante difícil difícil, ya que las últimas encuestas muestran muy fuerte al líder en Moscú con un porcentaje del 71% a su favor de la ciudadanía que apoya la gestión. Por otro lado está Rusia que ha iniciado la invasión en febrero a ucrania razones defender a los ciudadanos en el donbass dos repúblicas separatistas Luhansk y Donetsk que desde 2014 pues vienen sufriendo ataques continuos por parte del ejército ucraniano y que fueron adheridas con Saporilla y kerson fueron adicionadas a la federación y que desde el mismo consejo de seguridad de rusia han dicho que van a defender con todos los medios que tengan a su disposición militarmente para defender la soberanía de estos territorios y en este orden de idea Rusia ha dicho y ha vaticinado el fin de la era unipolar, y por esto el norte hace todos los esfuerzos ingentes para poder bombardear con eh, equipos eh, bélicos a Kiev y con voluntarios de todo el mundo para ir a luchar contra los rusos. Norte ha dicho que no está buscando una guerra con Rusia, pero indirectamente lo hace enviando armas avanzadas al ejército de la AFU y que no quieren negociar con Rusia. Es lo último que ha dicho Volodymyr Zelensky por el temor, según él, a que la tregua pueda darle un respiro a Rusia para reagruparse y dice que el fin de la guerra no garantiza la paz. Estas son las declaraciones. El fin de la guerra sencillamente no garantiza la paz. Rusia está buscando una breve tregua, un respiro para recuperar fuerzas. Alguien podría decir que es el fin de la guerra, pero esta pequeña pausa solo empeorará. Bueno, le damos la bienvenida como siempre al analista colombiano Juan Pablo Covides para que nos dé su opinión respecto a este tema. Juan Pablo bienvenido, muchas gracias por su tiempo como ya escuchó desde el Pentágono hace pocas horas, lo han admitido que este conflicto entre Rusia y Ucrania se define prácticamente lo que va a ser la seguridad global ¿Qué opinión le merece al respecto? y gracias por su respuesta. Eh, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial para todos los oyentes de, de ese gran programa. Pues sí eh, en ese momento que el Pentágono se pronuncia por ese medio por medio del general, ellos ya vaticinan que el, cam el mundo cambió, que hay grandes cambios a nivel militar, a nivel económico, a nivel también cultural entonces, por eso ellos dicen que el, el orden va a cambiar y, y la seguridad igual, porque ya no van a depender los países, ya no van a depender de lo que dicte Occidente, sino lo que ellos vean necesario según sus necesidades y, su, y sus conformidades, ellos mismos van a actuar a su manera. Nosotros sabemos que ya muchos, eh, muchos países tienen armamento, eh, sea adquirido por Rusia, por China o por, o por Occidente, entonces, y ahí que militarmente se están desarrollando su industria para poder estar al día eh, digamos a la vanguardia de lo que le presente Occidente eh, el mundo cambió, la seguridad cambia porque ya no dependemos de uno solo de que nos brinde seguridad el, el país que está brindando hegemonía en ese momento, sino que cada uno ya tiene sus diseños de seguridad, tiene sus concepciones, sus percepciones, sus necesidades y así mismo van a actuar. Entonces, eh, cambia la seguridad, sí, lógicamente, y pues ya por los países ya no se confían, porque siempre aquí se ha actuado por medio occidente con doble rasero. Dicen una cosa, hacen otra y piensan otra. Entonces ya los gobiernos de los mundos ya están cansados de eso, de tanta imparcialidad que hay, porque para unos, cuando ellos dictan que son buenos son buenos, para cuando ellos dictan que son malos, son malos, y mentiras que eso no es sino por la hegemonía que ellos establecen, sobre todo occidente hacia el resto de, de países que forman el mundo, Entonces, yo diría que ya cambió, ya estamos cambiando, el mundo está cambiando en todas las fases, en todas las facetas, económica militarmente y culturalmente ya no dependemos de uno solo, sino dependemos de muchas, de muchos pensamientos de muchas ideas, que eso es muy bueno para toda la humanidad. Eh, Juan Pablo, son dos preguntas. Primero, el mismo orden mundial depende de lo que pase en la guerra entre rusos y ucranianos. Si gana Ucrania, se impone la hegemonía del norte, o más bien prevalece. Y entonces, si Ucrania no logra la victoria, ¿qué pasará con el orden estratégico occidental? ¿Qué cree usted que puede pasar al respecto teniendo en cuenta que si gana Rusia reclamaría un nuevo orden multipolar con China, con sus aliados? ¿Qué cree usted que puede ser el panorama respecto a lo que está dando a entender el funcionario del Pentágono? Eh, yo diría, y que aunque gane Ucrania o gane Rusia, ya la multipolaridad ya se, se, ya se dio. Hay países que ya dieron el paso, ya se cansaron de la hegemonía. Lo cual ya están dictando sus propios leyes y haciendo sus propias eh, visiones que ellos tienen. No dictado por lo que ya sabíamos por occidente. Lógicamente que si gana Ucrania, eh, pues se afianzaría un poco más occidente pero eso no le daría a que siga la hegemonía yo creo que ya el mundo está cambiando el pensamiento de los de los seres humanos también hemos cambiado los países están viendo también y los gobernantes están viendo que la unipolaridad es mala que la multipolaridad es buena porque se abren nuevos caminos Juan Pablo, muchas gracias por su tiempo y en el próximo video lo invitaremos de nuevo para que nos regale sus opiniones respecto a los temas más relevantes del de día. De otro lado, se dice que desde los asesores de seguridad del presidente Zelensky, dicen que solo habrá diálogo cuando se restablezcan las fronteras de 1991 y que Ucrania destruya al ejército de Rusia en los territorios ocupados en Ucrania. Declaraciones que han sido inadmisibles, por supuesto, para el Kremlin, pero de otro lado, y luego de todo lo que ha sucedido con los misiles que cayeron en Lublin, en Polonia, responsabilidad de Ucrania... El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha dicho que el respaldo de Polonia a Ucrania es imprescindible y caerá bajo la influencia de Rusia si se lo retiran. Y anunció que la guerra llegaría por sí sola a Polonia en el caso de obviar el respaldo a Kiev. Bueno, fue lo que dijo el ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en las últimas horas. De otro lado, se conoce por medios en Davos, que hace pocas horas el Ministerio de la Defensa de la Federación ha dicho, o ha decidido más bien mostrar al mundo, las superarmas como un mensaje que claro a Occidente. Según la información que tenemos es que Moscú ha dado la orden de mover uno de sus hilos, estamos hablando que movieron hace pocas horas el misil hipersónico Avenger de Rusia con el fin de poner a tono de realizar los mantenimientos necesarios para ponerlo a puesta a punto para cuando el Kremlin tenga que accionar el botón contra sus líneas enemigas, han explicado expertólogos en la red y estas son imágenes que están siendo difundidas por los medios El Lavos al Mundo. Estrategas políticos han comentado sobre estos movimientos que realiza Rusia y presumen que puede haber detrás un reacondicionamiento de las ubicaciones de estas armas por seguridad en medio del conflicto que sigue adelante en Ucrania. Por un lado, Norte pide paz, pero por otro lado envía armas y esto para la Federación puede ser algo que esté apuntando a desconfiar de las peticiones de Occidente. Por eso se están asegurando de mostrar este juguetico y de ponerlo a punto en la eventualidad de que el Kremlin de la orden En la eventualidad de que las cosas se pongan con un panorama oscuro en el tema de disuasión nuclear para proteger la soberanía de Rusia, es lo que han dicho desde el Ministerio de la Defensa. Otra de las noticias del día, Ucrania es acusado de bombardear un almacenamiento de combustible en la central de Zaporilla, es lo que ha dicho el Ministerio de la Defensa en las últimas horas, señalando a la AFU de haber perpetrado una acción este domingo, en especial el bloque especial número 2 de la central de Zaporilla, en donde se almacena combustible nuclear fresco. También se registraron impactos en la zona de almacenamiento de combustible en contenedores secos, está informando la agencia de noticias TAS, citando a Renat Karcha, asesor del director general de la Corporación Estatal Rusa de Energía Nuclear, señaló el funcionario que actualmente está en curso la construcción de estructuras de refuerzo como muros de hormigón y subrayo que por fortuna para el momento de los impactos se logró establecer que estas estructuras están a una altura suficiente afirman que tras el bombardeo no hubo emisiones de radiación y las mediciones allí en la planta de saporilla son normales por su parte el director del organismo internacional de energía atómica Rafael Grossi instó a terminar el bombardeo contra la planta este sábado las fuerzas armadas de ucrania también perpetraron ataques masivos contra la central, según Karcha, 12 impactos contra la planta en el área afectada en el perímetro de la central, no la zona industrial y otros territorios adyacentes. De acuerdo con lo que ha dicho, seis impactos de proyectiles se produjeron en una piscina que forma parte del sistema de refrigeración de la planta, 2 en la zona de confinamiento de los desechos nucleares y tres en el área del puesto de control. El funcionario hizo hincapié en que las ofensivas de este tipo podrían provocar la contaminación nuclear de la zona bueno muchísima atención porque esta información la está emitiendo el diario británico Daily Mail en donde los editores militares muestran preocupación por los últimos movimientos que está realizando la federación en conjunto con Bielorrusia dice el titular que Rusia mueve alrededor de 100 misiles de largo alcance y esto pues plantea serias preocupaciones para el Reino Unido en donde anunciaron la detección vía satélite del movimiento de 100 misiles de largo alcance en Rusia se habla de casi un centenar de misiles de largo alcance diseñados para los complejos S-300 y S-400 con un alcance máximo de vuelo de hasta 400 kilómetros. Según Daily Mail, los misiles fueron trasladados a Rusia desde el territorio de Bielorrusia, mientras que en el Reino Unido hay preocupaciones muy serias al respecto sobre la estrategia que se está armando. Según los periodistas y analistas británicos militares, la transferencia de los misiles de estas dos naciones puede ser una prueba de que Ucrania puede estar preparando ataques a gran escala en el territorio ruso, tanto de armas con misiles, con drones, además Continúan circulando rumores allí en el Reino Unido de que estos misiles podrían usarse para destruir objetivos en tierra. Esto por cierto es poco probable ya que según dicen los militares, la precisión de los ataques de estos misiles en un área limitada, incluso con el uso de una guía satelital, sería relativamente pequeña. Aún no hay declaraciones oficiales por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia con respecto a la publicación de los medios británicos. Sin embargo, analizan y dicen que es probable que los misiles puedan usarse para fortalecer la defensa del territorio ruso en el contexto de los últimos ataques perpetrados con cohetes por parte de Ucrania. Hace pocas horas se realizó un ataque en uno de los aeródromos militares más grandes de Rusia. Se está hablando en un aeródromo militar en donde había aviones de combate. Se llevaron a cabo estas acciones con drones por parte de Ucrania. El aeródromo militar es el Millerovo, ubicado en el territorio de la región de Rostov. Fue atacado allí según fuentes abiertas eh que están siguiendo esta noticia. El ataque con drones se llevó a cabo dos veces, sin embargo, a pesar de este hecho, dicen los editores militares, se evitó cualquier consecuencia por medio del sistema de defensa aérea ruso que alcanzó los misiles que querían impactar esta zona los sistemas de defensa aéreo pudieron alcanzar los drones que tenían como objetivo causar los mayores daños posibles en esta base según la información que están emitiendo desde la base el primer dron fue derribado a las 22 horas de la noche del 19 de noviembre a un kilómetro y medio de la ciudad de Millerovo. sin embargo después de una hora otro vehículo aéreo no tripulado fue encontrado derribado a 10 kilómetros del lugar todo esto sucedió a pocos kilómetros de la base del aeródromo más grande de Rusia mientras que aún no se especifica la propiedad oficial de los vehículos aéreos no tripulados. Expertos del diario dicen que el tamaño de los restos de los drones derribados indica un tamaño bastante grande de estos últimos sin embargo señalan que el aeródromo de Millerovo se encuentra a unos 200 kilómetros del territorio controlado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que indica que los drones cubrieron una distancia muy larga. Hasta el momento que grabamos el video no se está especificando si los ataques alcanzaron aviones de la Fuerza Aeroespaciales Rusas allí en esta zona mencionada, pues no ha salido información por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Pero sí tenemos esta información que el ejército ruso destruyó dos instalaciones Heimars en Kramatorsk con un misil certero está diciendo medios eslavos fueron destruidos en la región del Donetsk dos sistemas de antimisiles ucranianos de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS que venían siendo utilizados para arremeter en el territorio de Luhansk y Donetsk desde Kramatorsk fueron detectados por el ejército ruso y destruidos en sus posiciones con misiles guiados se sabe que las fuerzas aeroespaciales rusas han utilizado armas de precisión para destruir los Lanzadores Heimars en el área de. Kramators. La parte ucraniana aún no ha confirmado el hecho de la pérdida de estas armas, al igual que Washington negó pérdidas hasta hace un poco. Sin embargo, en las últimas semanas, el número de ataques con armas ha disminuido considerablemente y esto indica, según Avia Pro, que el ejército ruso ha aprendido a identificar y destruir plenamente estas armas en el campo de batalla. La AFU anunció las fuerzas ucranianas. Anunciaron la destrucción de un caza ruso sobre Bakhmut, con la ayuda de los sistemas de defensa aérea Sams ...y bueno, la publicación del video... ...causó un enfurecimiento en el norte... ...porque, escuchen bien... ...esto fue una embarrada que ha cometido... ...el Ministerio de la Defensa de Ucrania... Hablando de una primera destrucción de una aeronave por parte del sistema estadounidense NASAMS que resultó ser un fake. Hace unas horas, el ejército ucraniano publicó una grabación del video del impacto de un objetivo aéreo, afirmando que este era el primer caso conocido del uso real en combate del de complejo NASAMS contra un caza. El video ganó popularidad, sin embargo, en el norte han dicho que la destrucción del caza fue muy excepcional no creyeron en este video, rechazaron las imágenes y los argumentos de los militares ucranianos y claramente generó enojo, convirtiéndose esto en otra embarrada luego de haberse cometido el error táctico con el cual dos misiles cayeron en el territorio de Polonia y esto prácticamente causó el enojo en el norte, en las imágenes presentadas según los representantes de las fuerzas armadas de Ucrania observan la destrucción de un casa en el área del asentamiento de Bakhmut, que está bajo el control del ejército ucraniano, sin embargo resulta que no solo se trató de la destrucción de la aeronave sino que el video se realizó fue en principios de marzo del 2022 y por razones obvias no tenía nada que ver con el complejo estadounidense en Assam por supuesto las redes sociales no perdonaron esta embarrada por parte del de Ministerio de la Defensa en Ucrania pues recalcaron que este video era viejo y no tenía nada que ver con el sistema de defensa aérea SAMS que había sido enviado a Ucrania por supuesto las críticas fueron bastantes las que le llegaron a el gobierno ucraniano. Y por supuesto que esto, pues queda en contexto la fricción que hay actualmente entre Estados Unidos y el gobierno ucraniano, a pesar que a través de los medios occidentales el Pentágono sigue diciendo que está firme en su apoyo militar y económico a Kiev. Y con esto, pues se apunta en la lista otra de las embarradas que ha hecho el gobierno ucraniano en las últimas horas con Estados Unidos. <risa> Bueno y atención porque en las últimas horas Elon Musk, quien es el nuevo propietario de la red social de El Pajarito pues no había querido darle el restablecimiento de la cuenta al expresidente Donald J. Trump eh, Bueno, no se sabe aún las razones, lo cierto es que en las últimas horas decidió el multimillonario Elon Musk sacar unas encuestas para preguntarle a la gente si estaban de acuerdo con que se restableciera la cuenta del de exmandatario del norte y precisamente pues los resultados arrojaron un resultado positivo. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump declaró que incluso después del bloqueo de su cuenta no quiere volver a Twitter así el exmandatario reaccionó a la decisión de Elon Musk, nuevo propietario de la plataforma de reinstalar la cuenta del de expresidente después de que la mayoría de los internautas votaran a favor de que se le levantara el veto en la encuesta del magnate publicada este sábado. ¿Qué dijo Trump? No veo ninguna razón para ello. Tiene muchos problemas en Twitter. Ya ves lo que está Está pasando, dijo Trump durante la intervención virtual ante la reunión anual de líderes de la coalición judía republicana. Elogió a Moss, pero subrayó que va a seguir utilizando su propia red social, Trust Social, que creó meses después de ser expulsado. Mientras tanto, su cuenta de Twitter restaurada ya suma 32,9 millones de seguidores. En el sondeo que fue promovido por Elon Musk, promovió restablecer la cuenta del expresidente Trump después de que el 51,8% de los 15.085.458 participantes votaron por el sí, escribió, la gente ha hablado, Trump será readmitido. Minutos después de que fueran revelados los resultados de la encuesta, el perfil del ex jefe de la Casa Blanca, que permaneció bloqueado desde el 8 de enero del 2021, fue finalmente restablecido, pero Trump por el momento ha dicho que no va a volver. Que no tiene ganas? Porque sencillamente la red social tiene muchos problemas. ¿Qué opinan ustedes? Dejamos hasta aquí el video en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por seguirnos, por estar aquí con nosotros. Los invitamos a suscribirse, a dejarnos su comentario, activar la campanita roja de notificaciones. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Un abrazo para todos. Si creen que tiene relevancia, nos acompañan con manito arriba. Un abrazo y Dios los bendiga a todos. Noticias de última hora.